Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con un nuevo capítulo de Evil Genius al que le vamos a dar caña ya. Recordamos que estamos, bueno, más o menos ya tratando de, de completar la, la campaña, o al menos esa es nuestra intención, estamos mejorando bastante la base, llevamos unos cuantos capítulos muy buenos a nivel de de reformas de producción y demás entonces eh, estamos haciendo muy buenas investigaciones estamos metiendo zonas bueno aquí tenemos pues el eh, zona nueva de enfermería para los subirros y tal entonces eh, a ver si podemos meterle caña al mapa mundi y, y mover mucho eh, eh, los objetivos secundarios bueno y los objetivos en general vale. vale pues vamos a ello Vámonos al mapa. Vale, propagandistas queremos, sí. Aquí, uy, esto está complicado. Eh, eh, eh. Vale, aquí está Olga. Aquí no hay nadie. Perfecto. Vamos a pillar estos mercenarios. O oh, oh, oh, oh. Estos son informes para quitar la tensión. Maravilloso. Es que ahora, como hemos metido ya, que ya tenemos esos globos terráqueos para quitarnos tensión de encima. O sea, para que. Uy, perdón, para generar informes. Y.. Y vamos, esos informes los vamos a usar a tope para quitarnos tensión encima y se nota una burrada. Que los podemos usar así, eh. Vale, vale, vamos a mejorar esta base que ya tenemos capacidad de transmisión bastante buena. Bien. Llegamos a desplegar. No me acuerdo cómo está, ahora vamos a revisarle la base. No me acuerdo del todo. Vale, llegamos así, ah, sí que los pusimos. Vale, aquí tenemos aquí a la peña trabajando. A otro trapo. Me gusta. Se celebra. Vale. Upa, esa peña aquí. Venga, seguridad. Edi, saca el revólver, dónde hijo. Ahí. Vale, ahora van a curarse. Aquí no está entrando nadie, ¿no? No, vale. Perfecto. Perfecto. Atrae a bola de munición en el mapa anónimo. Me gustaría tener por lo menos bastante capacidad de servirlos o al menos estar un poco menos... Vale, aquí está esta señora. La podemos atraer directamente, rollo. Venga, vete para vete pa la base. Eh, vale, vamos a hacerlo. Vale. Vale, tenemos bastante gente a la base O sea, por eso no deberíamos tener problema Uy, el he caído, eso no me mola Eso sí que no me mola Vale Bien, la gente va a curar, eso está bien Positivo Vale Esto se usa, ah, sí, mira, bueno, aquí tenemos a Esbirros, me gusta, me gusta Claro, y estos van a tardar la vida en en ponerse bien, vale vale, ya vamos a tener también la otra investigación muy bien, muy bien, muy bien o sea, estamos mejorando muchísimo vale, él iba a combate, vale, tenemos el clon a esbirros, vamos a tirar no sé si por aquí para vale, permite mencionar gran cantidad de oro, que esto nos va a permitir eh, tener bastante más facilidad de acumular oro Vale, esto lo tenemos ya todo. Aquí falta lo del marcado para matar, pero... ¿Para qué? Vale, de operaciones globales sí que está todo, todo. Vale, pues nada. Vamos a tirar a por esto en la guarida, la caja fuerte avanzada. Vale. ¿Podemos? Vale, objetivo su completado. Perfecto. Obtener una rompesa. Un hotelero Están en la mitad de equipado que este cerebrito Si supieras la clase de servicios que ofrezcan se sus huéspedes Quizás te replantearías lo que estás haciendo Mira que no, volveré Te he dejado unos cuantos regalitos para que te aborres durante la espera Uh Uh No deja ni interferir en tus operaciones Demuestra que hace falta mucho más para arribar Vale, pues nos vamos a meter con esta misión. ¿Qué has empezado esta pelea. No sé por qué te sorprende que haya intentado ponerle fin. Esta pelea empezó por culpa de todo lo que has construido. Representas todo lo que llevo media vida intentando arreglar. ¿Y qué es lo que intentas arreglar exactamente? Ah, bueno, ok. Vale. A la gente le sigue faltando zona de recreo, tío. Podemos expandir esto un poquito. Uf, uf, uf, uf. Es que esto va a ser genial. Vale, tal cual. Vamos a tumbar esto de aquí. A ver. ¿Nos cabe uno? Esa es una buena pregunta. Oh, perfecto, pues lo vamos a plantar. Vale. Vale, vale, perfecto, podemos poner algo de decoración, rollo esto Vale, la cafetería Vale, y... Mm, mm, mm, mm. Vale, no, pues creo que se va a quedar así Sí, porque aquí no hay casi espacio Esta a lo mejor Vale, pues nada, no, cancelamos Vale, adelante Está muy bien Llegamos sitio y ganamos aquí una pequeña zona Para que la gente venga Vale, me gusta Me gusta, me gusta Vale, vamos a ver si podemos liberar Aquí No, esto aún le queda un poquito de trabajo Me comentan Vale, que podemos construir Al clonador, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad lo podemos meter aquí. Bueno, queda muy salvaje. Oh, oh, oh. Pues no me parece mal. Ah, bueno, si tenemos bastante sitio. O sea, todo esto se puede aprovechar. Vale, vamos a meter aquí el coronador. Vale. Aquí. Y podemos meter una de sanación? Perfecto. Vale. Ahí, aprovechando espacios. Me gusta. Es como en la zona de pelea, pero pff, ni tan mal. O sea, hace que mi, que mi bola de carne tenga más potencia. <risa> Porque van a venir ahí y se van a chetar los esbirros normales, que son los que precisamente compramos a casco porro, así que bueno, está bien. Vale, volvemos al mapa mundo y vamos a continuar con los movimientos. Desafiar a bola de demolición. Joder, 3 de 5. Vale, son guardias, técnicos, tampoco. Uh, está, vale. Aristócratas y propagandistas, aristócratas, aristócratas, vale. Botones, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Esto está siendo maravilloso. Vale, a ver si podemos comprar. aquellas, eso es. Ay, ay, ay. Hay que reforzar nuestras líneas. Cuánticos químicos. ¿Qué química se completa An antes de explote? Perfecto. 67, vamos a eliminar aquí tensión Vale, me gusta mm, mm, mm, mm. Es que esta de evitar la guerra es una locura O sea, es una, nos cuesta un montón Vale, no, no Aquí tenemos, vale, 5 aristócratas. Aquí hay mercenarios, perfecto Vale, propagandistas y aquí de evitar la guerra, esta nos viene muy bien, ¿eh? Es bastante más barata que la otra. Mata a miembro del equipo de demolición. Mm. Vale, peligroso. Henchman? Vale, ¿dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, me va a contar, como uno de cinco. No. Successful. Dios, es que mira la cantidad de hierros que tengo de cuerpo. Es muchísimo. Vale, podemos meter más armamento. Porque el tío pinta de que hace falta un poquito más de armamento. No, esto no se puede perforar, esto tampoco. Bueno, aquí podemos. Es que algo que podemos sacar aquí es irrisorio. Y por aquí. Bueno, por aquí podemos alargar un poquito más esto Vale, vamos a meter aquí otro de bastones Vale, me gusta Y este se puede meter aquí Perfecto, vale vamos Vale, vale, vale Vale, vale perfecto Venga. Mm, mm, mm, mm. Ya los han movido uh, Vale, vamos a ir al piso 2 Aquí a recoger esta cárcel Porque efectivamente sabía yo que esto iba a estar Más o menos lleno eh, no vas a poner No, o sea Espérate Que abriendo este aquí Si movemos este cerebros Podemos meter aquí Otro Efectivamente Vale, y esto es mucho mejor. Vale, me gusta. ¿Qué más tenemos? Vale, ya tenemos esto de los pícaros. Perfecto. Centro de construcción. Vale, pues vamos a investigar el centro de construcción y lo plantamos en cualquier sitio. Vale, maravilloso. Vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí objetos... Esto... Vale, nos costaba energía. Vale, ese era el único punto... Eh, más peligroso a la hora de meter esto, pero... Además son individuales y requieren sí o sí pared. Vale, vamos a cargarnos esta. Y vamos a plantar aquí. Como tiene pinta que tampoco... Vamos a profundizar mucho más. Eh, eh, eh, eh. Vale. Esto lo podría tumbar, pero... O sea, es que a nivel de... De energía vamos súper bien. Uy. Literalmente ha petado el audio. Muy fuerte. Bueno. NP. Ya lo solventaremos. Vale, vamos a... Ok, ya estamos matando miembros del equipo de demolición. Eso me gusta. O no sé en qué momento hemos matado los miembros del equipo de demolición. Pero eso me gusta. Hay un villano feliz dentro de mí. Vale. Vale, vamos a hacer los otros dos de evitar la guerra. Vamos a quitarnos este de encima ahora, que nos requiere un montón de personal. Así que cuanto antes mejor. Y a ver si podemos ser capaces de mejorar para el otro. Vale, ahora en cuanto se complete esa, tiro esta. Maravilloso. Eso. Uh, y engancho con otra. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. Vale. Tenemos esta también A ver, cuatro asesinos Vamos a mandarla también Claro, yo, yo deduzco Que estamos poniéndonos a trabajar Una barbaridad con Todo el equipo de instrucción Que tenemos de De, bueno, de monjes Me iba a salir eh, eh, Sí, de soldados en general eh, eh, eh, Vale bueno Estamos haciendo ya viajar a todo el mundo Está muy bien Vale, iniciamos aquí la maquinación. Vale. Vale, vamos a meter esto aquí. Esto aquí, como siempre. Repartimos. No, sé, no, no entiendo cómo hemos matado solo un, equipo, un miembro del equipo de, de demolición. Sacaremos más informes, supongo. Mata un esbirro en la guarida. Hola, hola, hola, hola, hola. Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Ese, ese fuego. Venga, no puede ser. Oye, los extintores, vamos. Si sí, será por extintores. Venga. A ver, vamos a poner este de energía. ¿Dónde está esto? El incinerador. Eso es. Luego, aquí. Que llevamos un poquito de armamento. Vamos a poner un bastón de estos aturdidor Vale Vale, confirmamos Venga, apagamos, eso Ah, están aquí Están aquí Como no nos hemos dado cuenta tú Vale, vamos a Traer a este señor Y nos activamos un poquito. Vale, perfecto. Como pierde. El, o sea, hay un montón de. Bueno, como hay un montón. El, el juego en general pierde un montón sin, sin audio, YouTube Vale. Me, me pierdo la mitad de las cosas. Vale, vamos a cargarnos un esbirro cualquiera random. Tú que estás. Confirmamos. Vale, perfecto. Ahora, cosa más poderoso que nunca. Y ahora que tiene suficiente proyectil como para arrasar un continente, llega el momento de implacarte en el conflicto mundial. Bueno, implacarte. Implicarte. cómo está preparado? Las naciones del mundo están al borde de la guerra. Al menos ya puedo ocupar mi lugar junto a ellas. General, ¿no sería mejor que se maten entre ellos? Así ya solo tendríamos que enfrentarnos a los supervivientes. Mientras me preparaba para esta guerra... He creado una versión más pequeña de caos ¿Quieres ver cómo funciona? No, no, general Bien, todas esas naciones me han arrebatado Ivania, Así que pretendo que todas ellas sufran mi furia roja Bole. Vale. Haz notar tu presencia ahora en el mundo Ahora que el mundo se sume a la guerra Desata caos contra tus enemigos Dos zonas y da el sumerecido O dos veces a la misma zona Vale, un discurso Olga la atómica que capetinó el ataque contra Ivania Ha llegado a tu isla con la intención de enfrentarse a ti Derrótala en combate Ay lol o sea, no vamos a... Bueno, sí. sí la matamos ahora, sí. Vale. Vamos a traernos a Iván. Que dé su, su discurso. Perfecto. Hay un gru... Ha llegado un grupo de soldados. Peligro. Ojo. Vale, ya tenemos la fábrica de objetos. Me gusta. ¿Qué más podemos sacar? Pff. Vamos a coger la cama esta para que se supone que restaura más rápido. Pero necesitamos activar los tejidos biológicos. Vale, vale y vale. Ok. Vale, perfecto. Ah, no, no, son los tejidos. Muestra ¿No tejido orgánico, sí. Ah, bueno, pues supongo que vendrán ahora a trabajar en ello. esto gente del equipo de demolición matadlo. a esta gente matarla acabad con ellos este también fuera, al pozo está como ralentizándose todo un montón 4 de 5 nos falta uno pues lo tenemos que tener por ahí escondido ¿Lo podemos pillar? ¡Qué lento! Va tú O sea, ha petado el audio Y se ha congelado Todo va todo despacito Venga, Jubei. Dale Ahora, al pozo No ha contado la muerte Ahora Atrae por la dimensión El mapa Mundi Vale, me gusta Vale, pues vamos a traer a esta señora Objetivos, ¿esto qué es? al centro de construcción ¡Dios mío! ¡Uf! ahora sí que ha vetado todo Uf, no. vale, menos mal eh, confirmamos porque no hay nada que construir así que para adelante va súper lento pero súper, súper lento vale bueno, vamos a traer a esta mujer del mapa mundi nos la traemos a la base ¿nos ¿No da tiempo a esto? sí Vale, derrotado la base, perfecto. Evitar la guerra. Otra vez. Vamos a traernos a esta mujer. A traer el objetivo, perfecto. Buah, cinco asesinos y los tres del mapa mundi así como si nada, ¿sabes? Vale. Entiendo, claro, entiendo que vendrán ahora Que llegado el momento vendrán Vale Vale, pues vamos a bajar con Iván Hasta aquí Y vamos a lanzar misiles a punta pala dispara la máquina del fin del mundo dos veces Bueno, pues no vamos a tardar, no preocuparse a ver si podemos dejar la lista Lo que pasa es que me está dando rollo porque Está yendo muy muy lento Y no quiero que pete Es que a no ser que sea que hayamos metido muchas cosas O que tengamos muchos esbirros O muchos esbirros especializados O algo así Pero me parece súper extraño que esté haciendo esto ahora Vale Corre Iván, corre De estos, vale, sí, que hemos completado. Aunque ya a este punto solo nos dan dinerillo, bueno, por seguir iterando y sacando las misiones, pero. Vale, vale, vale, vale, vale. A ver si conseguimos ya que Iván llegue a la zona de abajo. Vale, aquí, perfecto, porque ya lo tenemos todo Aquí, vale Vale, y el último Ahí estamos Uy Este no lo hemos procesado Venga, chico Únete a nuestra causa Vale, a ver Iván, hijo mío. Dios, no ha llegado aún tú. Vale. ¿De nivel 1 o de nivel 2? Dispara la máquina del fin del mundo. Eh, tampoco son específicos. Así que vamos a tirar de nivel 1. Y ya está. Vale, hemos derrotado a esta mujer. Nivel 1, sí. ¿Dónde? Pues uno que esté a punto de calentarse. Pues esta misma. Empezar. Vale, porque me lo piden, ¿eh? Que si no... Vale, vamos a ver los objetivos de esta. Dios. Tan, tan, tan. Ahora sí que se ha congelado Se murió Efectivamente Bueno Vale, vamos a completar esta misión Y cerraremos aquí el capítulo de hoy Para que no nos explote todo Tenemos recompensa a ver, buena demostración, te has forzado a tope y aún así sigo sí, sin arreglar. ¿Quieres volver a intentarlo? Has sobrevivido por los pelos y por lo que te he hecho. La próxima vez no sobrevivirás a lo que te he hecho. La es incomodable ver cómo te aferras a tu fanfarronería, pero el efecto no es el mismo cuando ya te he derrotado. Venga ya, no me has derrotado. La semana que viene a estas horas serás historia y yo estaré en casita tan ricamente jugando con mis perros. ¿Perros? Ajá, entiendo, vale, bola. En nuestro próximo encuentro recuerda que hubo un momento en el que podrías haberte retirado Hostia, vamos a ir a por los perros de esta señora Probablemente Ah, no tenemos ni la misión eh, Vale, pues nada En el próximo capítulo empezaremos algún otro De este secundario Para combinar con el objetivo principal Pero vamos, estamos muy, muy, muy, muy bien Vale Dicho esto, espero que hayáis disfrutado. El capítulo ha sido un poquito corto, pero porque ha petado todo. O sea, está yendo súper pocho todo y no quiero que pete el capítulo a mitad. Así que lo vamos a dejar aquí con la alerta roja activada. No puedo, no puedo ni cambiar de piso, tú. Vale, lo vamos a dejar aquí con la alerta roja activada y lanzando el misil caos. Nos quedan completar las o evitar las guerras dentro del mapa mundi. Y un poquito más Así que no sé muy bien hasta cuándo avanzará la la campaña Pero yo diría que ya nos queda poco Que estamos haciendo reventar la guerra Hemos mmm, casi matado a Olga Así que no sé Veremos lo que nos queda en los próximos capítulos Dicho esto, nos vemos Espero que os haya gustado y lo de siempre Ya sabéis eh, Gracias por apoyar la taberna que estamos creando contenido de calidad. Y cada día mejor. Gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.